Señor quiñonero señor Stañi, como máximo responsable de Podemos, suben ustedes a esta tribuna y se erigen en los legítimos defensores de todas las víctimas de la dictadura del general Franco. Le vuelvo a repetir, mi abuelo estuvo cuatro años en la cárcel en Burgos. Las atrocidades que se cometieron en la guerra civil las cometieron sus abuelos, sus abuelos, nuestros abuelos, todos nuestros abuelos. Diga, mire, señor Stañi, recurren ustedes a los tópicos, al análisis maniqueo de la realidad al sectarismo habitual para abordar una cuestión que yo creo que requeriría de bastante más coherencia y sentido común. Y vienen ustedes y nos hablan de democracia, de derechos humanos, de dictadura. Si son ustedes un partido financiado por un régimen dictatorial y narcoterrorista de Venezuela y vienen aquí a darnos una lección, son ustedes responsables de los asesinatos políticos que hoy llevamos 101. 101, señor Stañ, el sábado estuvimos en la calle manifestándonos contra la represión, contra los presos políticos y ustedes estaban escondiditos, calladitos en su casa. Si quieren tener legitimidad para hablar de derechos humanos, comiencen renegando de ese régimen al que ustedes apoyan, soportan. Eso es defender la libertad. El señor Monedero, el señor Monedero en el, hace 15 días dijo que la oposición eran unos fascistas. Y ustedes vienen aquí a explicarnos de verdad, a explicarnos... Mira, pero miren, la irresponsabilidad de ustedes, ya digo, bolivarianos, porque todos fuimos españoles, porque las atrocidades que se cometieron las cometieron los dos bandos y lo único que pedimos es que las víctimas sean víctimas. Entendemos que la transición no fue perfecta, pero fue una buena transición. Nos ha permitido llegar aquí y hasta ustedes están en el Parlamento. Muchas gracias, señor Santa María. Eh... Pero bueno, la, si tengo que concretarlo en un artículo eh, en el que no aparezca la palabra machismo, pues diría que es 69.1, que habla de inexactitudes. Yo creo que tiene que ver con la falta de respeto del señor Santamaría, dirigiéndose a mi persona cuando ha sido una portavoz la que ha llevado a cabo este debate, eh, y en segundo lugar, por introducir eh, elementos en el debate que son inexactos.